Hola, buenas noches. Eh, en esta partida voy a enseñar a jugar. Y la voy a ¿Por qué? Porque quiero. Y porque puedo. Bueno, no sé jugar mucho jungla. No soy eh, mejor jungla que, que puede jugar al jueguito. Soy bastante malo en la jungla. Pero eh, es interesante ir a jungla porque en realidad tengo un clear relativamente bueno. Eh, me refiero a que tengo, no porque yo lo haga bien, sino porque eh, mi personaje tiene un buen clear. Con los tentáculos y si ahora se me va empezando W, va muy bien. De runas vamos a ir con Conqueror, con Triunfo, con la de robo de vida y con la de que hace que te cures más mientras menos vida tenés. O sea, que pegues más mientras menos vida tenés. Eh, de normal no estaría haciendo esto, la verdad que empecé mal ahora, porque debería tener otro tentáculo puesto acá. Pero no lo tengo porque quise guardar topside para ver si me me quieren invadir eh... pero bueno de normal tendría otro tentáculo y con ese tentáculo podía hacerme el, el buffo mucho más tranquilo voy a poner uno atrás ah de segundarias tengo valor tengo eh, la que la que hace que me cure más cuando me, me curo o algo así porque tengo una cena y aparte me voy a curar porque voy a armarme el ítem este de... que me multiplica las curaciones eh, ¿Y qué otra run tengo? No me eh, ah, la, de, la del escalado Porque tiene pinta de ser una partida muy de late Tienen a Kayle Y todo eso Y campeones así muy de escalado Otro punto en la Q porque la E no la puedo usar en la jungla Y ahora Pongo un tentáculo acá Y a Y a farmear eh, Me, me focuseo siempre el grande El resto van a morir de alguna manera u otra Ahí está Usamos la Q para arrancar el red Y lo voy a ir quiteando Voy a poner el tentáculo, me fui para atrás para poner el tentáculo, y ahora me pongo acá para pegarlo con, con los dos A ver si quiere ponerse... ahí está, ahí está Y ahí lo Esto es como un six que tengo que ponerme ahí entre medio de los campamentos para, para farmearlos y todo eso, y aún así tengo un clear muy muy cómodo. O Puedo ahora ganquear alguna línea si quiero. En este caso no puedo, porque están mis líneas pulladas Pero bueno. Me hubiera gustado poder ganquear alguna línea. Pero bueno. Voy a pegar un reset rápido. Para comprar botas y moverme un poco más rápido. O se puede ir con Predator también en la jungla. Está bastante bueno ir hoy con Predator en la jungla. La verdad. Eh, y vamos a ver si puedo ir a hacerme el. De bot. Y si no puedo, no pasa nada. Puedo banquear bot. Bueno, no puedo bankear bot porque si no a no morir like. Ok, mi Olaf. El Olaf está en top, así que. Eh, puedo. Ah, se quedó muy poca miedo. ¿Qué pasa? ¿Puedo hacerme esto? No me molesta que el, que el este está arriba Tiene 20 minions así que hay un campamento que no se hizo Nos ponemos un punto en la E Y a robar jungla Porque sé que el Olaf empezó abajo Porque terminó arriba Así que tiene la, la jungla de bot Up ahora No puedo gankear mid, me gustaría, pero no puedo. No tengo. Prefiero seguir farmeando hasta level 6, la verdad. Porque mi, mi gank pre-level 6 es bastante mediocre. No tengo ningún tipo de CC. Y una línea sin CC, la verdad es que es muy difícil gankear. Como por ejemplo, a mi Jace lo podría llegar a gankear. A la Botlane la puedo hiper-gankear. Porque tienen muchos ese. El problema es que eh, los enemigos tienen una vain que tienen, es un disengage increíble. También tienen un, un Tari, que también mucho más disengage. Y ahora tienen Ward. Y no tiene mucha pinta que mi no tenga ganas de sacar ese Ward como para que yo pueda ventear. Vamos a verlo a Fabian Mid. ¿Puedo comprar Tabis? ¿Puedo comprar Tabis? Quizás debería vaquear, no puedo hacerme el dragón. ¿no? Mm, voy a. voy a pasear para top de nuevo y voy a ver si puedo vaquear top. La estoy dando un poco de vueltas, pero bueno. Tampoco pasa nada. No sé por qué ¿sí me decía. Bueno. Vos? O sea, no sé por qué me pingueo, la verdad, no lo entiendo. a formar esta wave o podría contar no, no yo lo contra gank así que voy a formar esta wave de mid bueno es que yo vaya el este mm, no está la del enemiga podría llegar ir bot pero mi le está tilteada no creo que quieran hacerse dragón así que no lo voy a ni tener en cuenta Era la fusil de arriba Voy a seguir farmeando Creo que voy a rushear guantelete, guantelete de hielo Porque este tiene attack speed, tiene attack speed, tiene attack speed Además el Tarix si no tiene tanta... Tarix se cura pegando básicos y si no puede pegar tantos básicos Se va a cobrar menos También a sacar anti-healing Sí, tenemos lo del 6. Podría tratar de gankear por línea ahora. A la bot lane. Puede ser una buena idea. Eh, voy a pasear para bot. Voy a ir arriba y voy a ir hacia abajo después. Gankear bot es muy buena idea porque son dos, básicamente. Y siempre voy a poder ultear a uno por lo menos. Es una ulti... Una buena ulti sin gastarme demasiado tampoco. Bueno, ahora vemos al, al Olaf en bot, así que voy a hacerme esto y voy a tratar de invadirlo. Él tiene un clear y poco. Así que debería tener la jungla de top viable. Vamos a comprobarlo. Ya está viendo que mi jungla no está up Este lo tiene, este lo tiene Y este lo tiene, genial Paso el sweeper para ver si está la jungla, no para ver si hay wards Que también si hay wards me sirve Me sirve porque quiere decir si... Que, que viene alguien o que no ahora quiero que top. Okay. Vamos a hacer esto. Yo tengo Might, lo cual es un poco preocupante Además de que no tengo ningún tentáculo cerca Pero tampoco pasa nada Pero podemos hacerlo igual Nope. Ok, eso es muy bueno Vamos para bot En teoría este chico me robó la jungla de Botside Sí, porque tiene Esos campamentos hechos Pero vamos a revisarlo Y si, si no me lo hizo, bien Sé sí que puedo después venir y pasear para top porque ahora voy a querer banquear bot Ok, no se lo hizo Ok, genial Es que no tengo R, no puedo, nada, no, prefiero no banquear, la verdad Podría ir y tirar el Aldo, a ver que lo pienso, así que voy a, ir a hacerme esto Y voy a tirar el Aldo en bot Están teniendo la línea un poco complicada Ven, Senna Support, gracias por llevártela aquí. Ok, supongo que mi equipo no tiene ganas de ayudarme Lo cual es bastante malo Pero bueno No pasa nada, supongo que ellos sabrán Lo que están haciendo, ¿no? Supongo que es buena idea Dejar que me muera con toda mi jungla Muy bien, botlane o sea, muy bien equipo me refiero El Lashkamp también tuve la culpa de eso, supongo Bueno, Nt no te... Nada, no, nada, no, no importa mi equipo, mi equipo sabe jugar, así que no me preocupo Yo sé que mi equipo va a poder hacer algo Al final de la partida Espero eh, Ahora voy a farmear top Y después voy a tirar el aldo top También No Bueno, no puedo ni, ni Toplaner Tiene ganas de vaquear en el mejor momento posible A la mierda, pero lo tengo que tirar porque si no se me va a ir. Esto es muy malo. La partida está yendo muy, muy empicada, la verdad. Mm, la partida se me está yendo en las manos, la verdad. Que está todo muy mal. Ok. Creo que eso es por, se fue por el, el tentáculo se fue solo pensé que había alguien acá me, me asustó un poco quería matar el, el red pero bueno sí Olaf, un jungla convencional está ganando a una a una jungla ya te vimos sí Sí, Olaf. un main jungla está ganando un main top que está autofileado jungla, sí, ya te vimos, muy bien, pereciliaciones. Claramente ese Olaf está tilteado, porque lo mató ni le jungla mientras se hacía el alto y yo me hice el alto. está enojado por eso, entonces me tuvo que sacar maestría para desquitarse. Voy a pingar esto a ver si mi equipo quiere venir a ayudarme a... a que Lola no me mate, pero no creo que quieran ayudarme. Huh. Mi Dublín es inteligente. Sí. Lo que es que lo mata. Pero quiero hacer tiempo que tire la ulti. Sí, y ahora no lo mata. I break hearts. I break bones. un problema porque todas mis líneas se están perdiendo. Solo mi mid va bien, pero tampoco lo puedo asegurar demasiado. Mi en ahora remontó un poquito, pero contra una vein la verdad es que.. en difícil de jugar. ¡No! in the face. Viendo que está el dragón, dentro de poco quiero ir a pelearnos. Están todos topside, así que podríamos en y hacerlo, parece. Okay. Está muy bien. Vamos a hacer esto. De vuelta que tienen todo. A ver, puedo si mi equipo viene. No. La de no puede ser, lo quiero hacerse un dragón. Bueno, voy a empezar, esperando a que mi equipo venga. Yo estoy haciendo lo que me dicen equipo. Ustedes me dijeron que... que enganar al dragón, yo lo estoy haciendo. El problema es que tienen que venir ayudarme. Nadie va a reclamar a esta huevo, así que la voy a reclamar yo. Voy a reclamar otro más. ¿Por qué? Porque puedo. Y sí, porque en Topsia no tengo nada. Ops. Tengo bastante oro. Pero. Me da tiempo a limpiar una vez con la fumada y vaquear. Thank mm -hmm. you. O ítem en base, me gustaría vaquear Bien, eh. Tadragón, quiero jugar por top side O sea, está el Nashor. Puede ser que hagamos una teamfight en midi y podamos hacer Nashor. Así que me gustaría uh, jugar por esta zona del mapa. Así que voy a limpiar esto lo más rápido que pueda. Y me voy a ir a mí, a ver si podemos pelear. The pillars of heaven. Y ahora Nashor no Equipo hagamos Nashor no Equipo podemos hacer Nashor no Bueno no lo pueden dentro, hicieron pelear mid Una pelea que no estaba nada y ahora perdieron de nuevo esto es un problema porque ni mi equipo vino a ayudarme ni mi equipo fue a dragón directamente eso es un problema pero bueno no pasa nada, mi equipo se lo fue van a entender de que el, el este está top y se lo van a hacer lo más rápido que puedan, pueden, lo van a rociar. a nuevo equipo hey, rima, rima. va a intuir que. Ok, Olaf me estaba haciendo esto, es lo que estaba a punto de decir. Estaba, estaba por decir que Olaf probablemente estaba por top, formando su jungla de top, pero no lo estaba. Así que genial. Voy a defender la wave de top y después a farmear mi jungla. Primero a la wave porque mi jungla no se va a ir y la wave sí. Después puedo ir a la wave. Bueno, vale, igual la torre va a caer. Pero bueno. Yo quiero seguir formando. La verdad es que mientras más índems, más voy a poder tanquear y escalar. It is the storm that is life. Eh, puede ser que estén acá, así que voy a pinguear si pueden. No, no están porque es la, la que él está abajo. Ahora no tengo jungla que farmear, así que como mi equipo está por topside, voy a ver si puedo invadir esto. A ver si Milcena quiere seguirme. Ok, claramente no me hicieron caso. up on my side. Ok, más o necesito. Eh, me voy a armar esto. Yo estaba pensando de qué ítem de mer es mejor, si esto o esto. Y creo que fuerza es mejor, más que nada por la pasiva. O sea, esto va a ser que me. Que me. Para cuál era la pasiva. ¿Me estoy jugando? Pensé que era otra. Ah, no, estaba bien. Nada, entonces sí. Nada, esta pasiva es mejor. Nada, nada me la flashes. Aparte con la velocidad de movimiento, Olaf que tiene Ghost... Esos amigos se fueron todos mejor Discord, ¿Me dejaron solo. Ah no. Está el dragón, así que voy a ir al, al dragón directamente. A ver que en un minuto puedo formar esto. Suena baja que mi Equipo se ha muerto a 20 segundos del dragón, pero bueno Ok, genial así va a venir está ok, sacamos arma bueno, esta arma es muy buena porque tenemos un Veigar y una escena para monotear a todos <risa> ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! pero no puedo ahí oh, eh, ¡Va! Qué bien, muy bien. Ah, tienen el Nashor eso, bueno, no importa. Están todos muertos. No lo tiene nadie. Está bien. Nadie tiene nada no importa. Mejor que no lo tenga nadie antes que lo tenga una persona del otro tipo. La verdad. Eh, y ahora la pregunta es... ¿Realmente voy a necesitar el anti-healing? Yo creo que sí. Quizás me vendería... Quizás estoy equivocado con esto Y es mejor Danza No o sé, sea, la muerte me puede venir mejor Porque me va a ser que me cure mucho Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Danza? Acá está. Eh. Todavía no me alcanza eh... No importa no voy a farmear el Red Voy a farmear mi laptop, de top, voy a vaquear y lo voy a comprar debería alcanzarlo. ¿no? Hmm, está siendo un poco cuestionable esta partida eh, La verdad que en mi equipo está con muchas ganas de tirar la partida a la basura Por ejemplo, mi Jace que acaba de morirse Pero bueno, creo que sigue siendo posible Por suerte, la vein no sabe armarse y tiene re arruinado, no tiene Guinso así que no va a pegar una mierda. Wow, son muy graciosos, Vegar. Están el de Dragon y esto está en el top. Da igual que mi top se mora. Va a ser inútil simplemente. Puede que pegue, pero es, es inútil al mismo tiempo. Pega un bolazo y después se muere, así que da Va lo mismo. Esto en teoría decía debería ser el de para nosotros. Bueno no, vino muy rápido. A ver, equipo. Aquí los equipos. No, nada, nada. No, Vamos a Sinceramente no le gana. Ok, acabamos de perder. Muy bien. La verdad, que muy bien mi equipo que quiso seguir farmeando mid. Cuando podíamos hacer Elder sin ningún tipo de problema. Pero bueno, un lucky supongo, ¿no? Eh ah. Bueno, no, no perdimos. El Olaf no se lo va a hacer solo. Um... Creo que esta partida es mover mal este. esto me va a pegar por daño, ¿verdad? Es que se lo va a hacer el Olaf. Porque tiene Smite y nosotros no tenemos el Might. Igual no tiene R. Eh. Ok, acá dentro pelear El Olaf del otro equipo. Es un hijo de puta. El chabón dijo, fa, amigo, ahora vamos a perder. Ahora vamos a perder. <risa> me falta un poco de oro. Creo que conformé mi jungla. Si mi equipo, no me la roba. Conformé mi jungla. Back. Eh, ya estoy. ¿Por qué se hizo esto? ¿En serio? Por dios. Ni Vegard no se hizo el Blue. Mm, no entendí por qué no se lo hizo. Pero bueno, no. Como oh, bueno, no quiere. lo vamos a estamos perdiendo esto claro eso tenemos vamos es como que tenemos al al, al, al al dragón más roto del juego gracias listo vamos a terminarlo por mí claro no. ¿Qué era tan difícil ¿eh? ay se te pega bot, nada no, bueno Cha -cha. O sea, entiendo que quieras perder, pero no la va a evidente. O sea, podemos terminar la partida acá, pero el chabón dijo no. No quiero terminarla. Yo no tengo Demolish. Si tuviera Demolish, lo haría. le pega fuera del rango. No, se nos termina en la arbitral. mucha suerte vamos a poder hacer eso igual. Bueno, al final se ganó, por suerte. Eh, qué partida chota, la verdad. No fue tan interesante. Mi early game fue un poco una mierda, pero mi equipo tampoco quería ayudarme demasiado, que digamos. Está bien que se pudo remontar gracias a mi Vegar, que por suerte es un campeón que escala... Bien, eh, pero bueno, esta partida en realidad no sé si era, no sé si la merecíamos si ganar, sinceramente. Mi equipo jugó relativamente mal, yo también jugué bastante mal en early, tuve unas decisiones un poco cuestionables. Pero bueno, mi vegar y mi Sena escalaron y qué es lo que importa. Pero bueno, gracias, gracias por ver, esto es una partida de Hilado jungla. Y de cómo hacerle clear. Los tentáculos no los puse bien, by the way. Los tentáculos los puse mal, pero no. vamos a hacernos los boludos, vamos a pasar eso por alto. Y vamos a eh, olvidarnos. Nos vemos en otro video, gracias.